town. Hola, somos la sociedad de Blues de Madrid. Una de nuestras misiones es compartir y difundir la música blues, una de las mayores expresiones culturales del siglo XX. Por ese motivo, presentamos nuestro proyecto a los Presupuestos Participativos 2018, la creación de un festival internacional de blues en el barrio de Salamanca. El festival contará con actuaciones de las principales figuras del blues procedentes de Estados Unidos. Habrá conferencias, talleres, proyección de algún documental y actividades musicales para niñas y niños. Madrid necesita más cultura y la cultura necesita tu apoyo. Vota nuestro proyecto con el código 11137. Muchas gracias.